Vamos de inmediato hasta Río de Janeiro, Brasil. Vamos a conocer cuál es la situación eh, legal, judicial del expresidente eh, Luis Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores del PT. Bueno, eh, Daniel Oiticica, eh, periodista, colega, eh, está con nosotros ya en este contacto, a quien le doy un gran saludo desde La Paz, Bolivia. Daniel, con usted, por favor, y orientenos, ¿cuál es la situación este direte entre jueces que, por un lado necesitan eh, de tener ya prácticamente una figura clara sobre el tema legal del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Núñez da Silva. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué difícil tarea, tarea esa, ¿eh? Sí. Porque está, está difícil incluso entre los jueces de entenderse. Eh, una, una situación muy, muy rara, todo lo que pasó ayer, eh, que en realidad pone de manifiesto eh, que la justicia tampoco sabe bien lo que es la justicia, ¿no? Entonces se atropellan derechos constitucionales básicos como ayer era cumplir una orden judicial y liberar a una persona. que en ese caso estamos hablando del ex presidente, pero podría ser cualquiera, ¿no? Estamos hablando de la justicia que concede un habeas corpus a una persona que está en la cárcel y un montón de, de cosas de, de, de, de detrás de escena porque involucra a un ex presidente hacen con que se termina Lula, o sea, en la cárcel, o sea, no cambió nada. Entonces es una sensación rara de nosotros que seguimos la política, seguimos el poder judicial y, y, y seguimos de cerca esa, esa, ya esa telenovela que es la historia de Lula y su lucha por, por volver a, a la presidencia brasileña. Es una tarea muy difícil analizarlo, pero, pero podemos hacerlo si querés. Corte, en segunda instancia, ordenó prácticamente la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula Silva, pero el Tribunal Regional Federal IV ha indicado todo lo contrario. ¿Cómo queda el tema judicial allá en Brasil, hacia el mundo? Precisamente, eh, como tú decías, eh, no pasa porque ahora sea la figura el expresidente. podía ser cualquier ciudadano de a pie. Sí, lo que pasa es que... Nada de, nada de lo que pasó ayer hubiese, hubiese ocurrido si la presidenta de la Suprema Corte, Carmen Lucia, no hubiera, no hubiera encajonado dos eh, pedidos de eh, acciones de inconstitucionalidad en relación a la detención de personas en procesos que no están todavía eh, terminados. O sea, Lula está condenado en segunda instancia, le queda todavía una instancia de apelación y hay varios pedidos ahí en las manos de la Suprema Corte para que no en el, no en el caso específico de Lula, mas, pero de manera en general, evalúe y dé una posición desde la Suprema Corte, que es el, la estancia máxima de decisión, si una persona que está condenada en segunda instancia tiene que ir a la cárcel o puede esperar que, la, que el juicio se termine, se si lo puede esperar en libertad. Esa, esa, esa, ese pedido está desde abril en manos de, de la ministra Carmen Lucia, y no se explica, no, no hay una, una razón porque todavía no lo ha hecho. Se sospecha que, obviamente, espera que pase el periodo electoral para que esa decisión, que seguramente será favorable a una, a, en el caso de Lula, será favor, favorable a Lula, o sea, se, seguramente se va a dictaminar que condenados en segunda instancia todavía tienen el derecho de seguir libres hasta que la decisión esté firme, la sentencia esté firme, favorecería al presidente Lula, pero no lo van a hacer antes de las elecciones de octubre ¿se entiende más o menos la idea? Bueno Daniel, esto pasa por un tema ya más político Sí, totalmente pero ese es el gran, ese es el gran uh -huh. problema hoy de la justicia, no solo en Brasil creo que en muchos países de nuestra región es la, es la, es la politización de la justicia, y lo más grave eh, según mi punto de vista es que se habla mucho de la corrupción en la política ¿no? de, los, de los políticos corruptos que hay que terminar con la corrupción, pero del poder judicial no se habla nada no se habla nada, no sabemos qué, a qué intereses sirven los jueces. O sea, están libres para hacer lo que, se les, lo que quieran hacer y no hay ninguna manera de controlarlos. O sea, la política se metió de lleno en la justicia y la justicia actuó como si fuera la gran, la gran diosa de todo. Toma decisiones que incluso ponen a un expresidente en la cárcel y no hay forma de, de, que, de, que, de que haya una investigación sobre la justicia. No se avanza, las, no se habla de la corrupción en la justicia, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, eso es muy grave. Bueno, Daniel, eh, ¿cuál sería el escenario? Eh, si el expresidente de Brasil eh, quedara en libertad, ¿estaría habilitado para las próximas elecciones presidenciales en este país? No, la decisión sobre la participación Ajá. de Lula en las elecciones la, toma, eh, la tiene que tomar la, la justicia electoral, que uh -huh. se, ten, tendrá que dictaminar, cuando se inscriban las candidaturas, que el plazo máximo es la mitad de agosto, Ajá. cuando se inscriban esas candidaturas la, la justicia electoral va a tener que determinar por sus propias decisiones, que es independiente de la, del poder de, de que lo puso Lula en la cárcel, va a tener que determinar si Lula puede eh, competir o no puede competir. El tema es que Lula, es, eh, cuando era presidente, Lula eh, sancionó una ley que fue propuesta por el, por el mismo Partido de los Trabajadores en que en esa ley que se llama ficha limpa o, o eh, eh, los que tienen alguna condena en segunda por un órgano colegiado en segunda instancia que, que estén condenados no pueden participar de ninguna, de ninguna contienda electoral por una ley que firmó, que, que propuso el mismo partido de los trabajadores y que firmó el propio presidente Lula entonces en teoría no se podría, eh, no, no, ya, ya no podría Lula participar pero viste cómo las cosas pueden ir cambiando, cambiando también y, y, y la decisión final tendrá la Suprema Corte. Caso la justicia electoral diga que no con base a esta ley que existe, que está en, que está en vigencia hoy, la decisión final será la de la Suprema Corte. Pero no veo mucho una Suprema Corte muy favorable a Lula. Yo personalmente creo que es muy complicada la candidatura de Lula eh, en las elecciones de, de octubre. Bueno, Daniel, magistrados cuestionados por eh, este tema ya de lo que significa la justicia en Brasil, eh, ¿cuánto ha afectado a lo que ya era el propósito precisamente de los seguidores del de Partido de los Trabajadores, eh, aquella militancia que enarbolaba precisamente y tenía mucha esperanza en que eh, su candidato hubiera sido Luis Ignacio Lula da Silva? Bueno, todavía en este momento se puede respirar algo de esperanza. Sí, se puede respirar algo de esperanza, pero el mismo PT uh -huh. detrás de escena, y ya, eso ya se ya ya se sabe, algunos medios ya vienen diciendo de a poquito, el propio PT ya está trabajando en pensar en un nombre alternativo, pero empieza por la, porque las elecciones de octubre, además de, de elegir presidente, vamos a elegir también gobernadores, diputados federales, senadores, es una elección enorme. Entonces, el Partido de los Trabajadores ya está intentando, en las alianzas que va negociando en cada provincia de Brasil, en cada estado, ya está, viendo, está midiendo el peso político que tiene la indicación de Lula. Para determinados candidatos en los estados y mide bien o sea determinados candidatos que tienen el apoyo de lula empiezan a tener a ganar espacio en las encuestas en cada estado de esos que también se van a ver elecciones para gobernadores estoy hablando de gobernadores en realidad ¿no? entonces empiezan por ese tema eh, provincial en cada en cada capital de, de, de los estados de brasil para después sentir qué podría, hacer, qué podría pasar a nivel nacional. Yo lo que creo que va a ocurrir es que en algún momento el Partido de los Trabajadores va a tener que elegir un hombre para que sea el hombre que apoye Lula y que, pueda llegar a transferir, que Lula pueda llegar a transferir su popularidad a esta persona. Pero el escenario es totalmente incierto, es muy difícil prever lo que va a pasar. Pero al principio yo creo que es muy difícil la candidatura de Lula por esa ley que les comenté, que, uh -huh. que es una ley que está en vigencia, y que... Y que Ahora la idea sería probar qué poder tiene Lula de transferir su popularidad a un otro nombre del Partido de los Trabajadores y que no esté involucrado en ninguna denuncia, ¿no? Porque hoy hay muchos políticos que están involucrados en denuncia que por ahí no están confirmadas o por ahí son denuncias también con intereses que tienen intereses políticos por detrás. La justicia está como muy así, todos están denunciados, pero concretamente eh, condenados. En última instancia hay muy pocos. Entonces, tendría que ser un nombre... Que no, esté tan, que, no, que no tenga tantos juicios en su cargo, que no esté imputado en ninguna causa, un poco complicado. Bueno, Daniel, muchas gracias ¿eh? por todo ese panorama eh, y que refleja precisamente una situación muy incómoda para el tema legal, el tema político, hacia una figura como la que es del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, hasta cualquier momento con ustedes de Brasil, eh, Daniel Oiticica, eh, un agradecimiento por habernos venido a toda esta información. Gracias a ustedes. Buenas noches. A propósito de este tema, eh, ¿qué cayó en las redes? ¿Qué se destaca precisamente? Bueno, vamos a continuación a ver lo que cayó en las redes. Esta información tenemos emol.com. Bachelet firma declaración de apoyo a inscripción de la candidatura presidencial de Lula da Silva eh, T13, Bachelet lidera solicitud para que Lula inscriba candidatura presidencial en Brasil Evo Morales Saima. Un tribunal de Porto Alegre aceptó a Vias Corpus y ordenó liberación de Lula da Silva. Otro juez quiere mantenerlo en prisión. Continuando con la injusticia, Lula no está solo, ni política ni jurídicamente. Su delito es ser candidato ganador. Pensando Américas, Fundación de Derechos Humanos otorga a Lula Estatuto de Prisionero de Conciencia. ABN, Evo y Milagro Sala condenan decisión del Tribunal Regional Federal de mantener en prisión a Lula. Gustavo Petro, Lula es un preso político en manos de una dictadura. Si lo dejan libre, gana la presidencia de Brasil. Con Brasil y México gobernadas por fuerzas progresistas, el mundo comienza a cambiar en favor de la democracia y los excluidos. Es el comienzo del fin del neoliberalismo. Telesur Fundación de Derechos Humanos otorga a Lula Estatuto de Prisionero de Conciencia. Luego de la suspensión de la Orden de Libertad del exmandatario brasileño, la organización decidió conceder el Estatuto de Prisionero de Conciencia por el arresto arbitrario.